Es un día libre. Hotel operado en un 90% por robot Uno para uno, uno para todos. Vengo ¿Eh? a dar la libertad. Tú es la primera vez que puse una comisaría. Yo de mi casa el trabajo y el trabajo. Cuando termine esta mierda, ¿te vendrías conmigo en el qué? Tenés acá todo armado. No, lo armo en cualquier otro lado, qué problema. ¿Qué? ¿A dónde me llevas? Vení, tiempo. Naudo. 13, 14, 24 horas si es necesario. Hola bombón, ¿cómo estás? Vine acompañado. Si no tendrás una vida. Ay, eh, no. Te esperaba solito, no me dijiste nada. ¿Cuánto tiempo te llevó leer esto? Esos son 320, 325 páginas, 120 la hora. Sí, tres horas más o menos. Me ¿Sí? matan. Y no trabajo, y si trabajo me matan. Mi familia tenía tierras. Vendí las tierras y me compré una máquina. Contraté a un obrero. Compré la materia prima. Estoy viendo lo nuevo que está haciendo. Lo tengo acá delante mío. Es increíble. Como que mancha todo de negro con una potencia, sí, sí, sí, sí, con una cosa visceral, contundente, mucho con las manos. El trabajo doméstico de cuidados no remunerado tiene algunas características particulares, además de la falta de remuneración. Pero también habrá otros robots de apariencia más rudimentaria, como los que estamos viendo ahorita en pantalla, que servirán para llevarse. <coughs> Se me fue la voz, perdón. <coughs> Disculpe. Hola, amigos. Hoy os traigo un ritual muy muy efectivo para que la persona que amáis sueñe con vosotros. Esa persona puede estar con vosotros actualmente, pero que sentís que está un poco más fría o sobre todo podemos usarla, usar este ritual en los casos en los que esa persona nos ha dejado, se ha separado, no tenemos contacto con ella. Operado en un 90% por robo. No es como Este fue mi primer partido mundial ya antes ahí. Ganamos distintos por la misma tarea, es decir, las mujeres